Elsa, bueno, ¿cómo si, estás? Ay, te iba a decir que ando un poco griposilla, así que si me notas así, voz un poco de camionero o algo, no, te que preocupes. No, no es mi voz normal esta. ¿eh? No te preocupes, este tampoco es mi pelo normal. Aquí estamos todos como buenamente podemos, no te preocupes. Que además, a mí me gusta hacer las, las charlas estas, me gusta hacerlas a distancia precisamente para evitar los gérmenes. Y Eso, Yo bien ahora... hecho, haces bien, haces bien. <risa> Bueno, Elsa, vamos al tema. ¿Cómo, ¿Cómo te presento? Infoemprendedora. ¿Qué es una infoemprendedora? Pues, eh, Infoemprendedora es una emprendedora o, un, o un, impren, un emprendedor que vende infoproductos dentro de su estrategia de negocio, aparte de sus servicios. Ah, ¿Un bueno, infoproducto eh, que es un infoproducto? Me preguntarás también, ¿no? no, ¿no? no. <risa> ah, no. <risa> bueno, sí va, venga. Para los que nos estén viendo, no sepan lo que es un infoproducto. ¿Qué es un infoproducto? Según Elsa López. Venga. Bueno, pues único producto, que es la palabra mágica que últimamente se oye demas mucho. Demasiado, demasiado lo has dicho, Has dicho demasiado. Incluso demasiado. <ríe> no es más que formación online presentada, pues, eh, paquetizada, pues, eh, como un ebook o como un curso descargable o como un curso en vídeo. Bueno, hay diferentes formatos, pero no es más que formación online de toda la vida. Sí, formación a distancia, que es como lo menos glamuroso que podríamos decir, lo, lo de, lo, ahora lo llamamos infoproducto. Entonces, una infoemprendedora o un infoemprendedor, ¿es, es un término que, que has acuñado tú o, lo, o ya sé...? Porque yo no lo había oído hasta que te conocí, la verdad. Sí, es que, bueno, en, en Estados Unidos y en, en el mercado anglosajón que sí que se oye eh, infoproductor o infoemprendedor, pero bueno... Entre esas dos palabras, sí que se usan las dos, ¿eh? yo sí que lo había oído más veces. Pero me parece que Infoemprendedor quedaba un poco como mejor, no sé. Sí, sí. <risa> Además, si eres, la, si eres de las primeras en traer ese término o en reinterpretar ese término, pues oye, eso que te quedas tú para ti. Desde luego. Ahora, el, el primero que digas soy Infoemprendedor, va de, la gente le dirá, ah, como Elsa, ¿no? Elsa, bueno". Pero bueno... Eh, hay una cosa que me gusta mucho de los infoproductos que has definido muy bien, que al fin y al cabo es formación, que es algo que nosotros eh, ofrecemos a distancia a la gente que quiere aprender una cosa muy concreta y bueno, como tú también muy bien has dicho, hay hay muchos formatos. Está online, está sí. descargables, están los mmm, documentos rellenables que puedes descargar, los webinars... Bueno, hay un montón de cosas. Ahora están súper de moda los grupos los grupos de Facebook, Grupo de Facebook las comunidades sí. de Facebook. Pero a mí, no sé si tú coincidirás, a mí me, hay una cosa que me gusta mucho del tema de infoproductos, de la formación online, y es que no tienes jefes ni clientes. Sí. Sí, sí, bueno, en, en, en general un emprendedor, o yo como veo ahora el tema de emprender, es eso mismo que está, eres una persona, o yo por lo menos soy una persona más libre, que me tengo que olvidar, me olvido un poco también de tener que lidiar con, con clientes tóxicos o con jefes que están tanto el día mandando, porque al final eres tú el que toma las riendas de tu negocio y, y los infoproductos son una buena forma de ganarte la confianza de los clientes y de demostrar también un expertise y una autoridad para sí, que sí para que no te, vamos, para que te vean como un referente y alguien a quien seguir sus consejos y no tener que andar siempre dudando de si lo que te está diciendo yo vale o no vale, o que hay muchos clientes de ese tipo que se sí. contratan, pero luego siempre tienen que hacer lo que ellos digan. Sí, bueno, eso, eso es una lucha que todos hemos mantenido, todos los que los que venimos de, de los clientes a eh, vamos a decir como se hace de toda la vida, ¿no? Eh, piden un presupuesto, se la acepta, se entrega y luego ya se pone a trabajar, ¿no? Eh, digamos que nosotros conseguimos que, que, que lleguen hasta nosotros ya un poco educados, ¿no? Eh, o por lo Eso menos mm, que saben exactamente lo que va a pasar a partir del momento en el que contactan con nosotros, ¿no? Eso es. Uh -huh. Yo lo que lo, lo que te decía de lo de los clientes, y no tenemos clientes ni tenemos jefes, es porque eh, aunque seas emprendedor, tus clientes son tus jefes, son los que te, los que te exigen. Pero el, el tema de, de lanzar un producto y que la gente lo compre y lo acepte, y le guste y lo disfrute y tal cual, ya yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me viene mucho a la cabeza el concepto de artista. Oh, con, las, con todas con todos los márgenes pero es que tú Pepe eres muy artista yo también soy muy artista sí, no lo puedo otras palabras también me vienen a la cabeza pero yo a veces lo pienso y a ver qué opinas tú porque igual imagínate que fuésemos músicos o actores de teatro vale eh, estaríamos mucho tiempo preparando algo sin ganar un duro de acuerdo preparando preparando algo esto va a gustar esto no va a gustar esta canción la voy a poner aquí la voy a poner allá y luego haces un lanzamiento y lo haces a, a, lo, a todo lo grande que puedes, esperando que la gente lo, lo acoja, ¿no? Y, es. y luego ya vives un poquito de las ventas que va generando ese producto que tanto te has currado en un principio, pero van un poco las fases, parece que se parece, ¿no? No te parece así. Sí, a ti sí un poco? yo creo que está muy bien la, la similitud que has hecho entre una cosa y otra, porque ellos graban el disco una vez y luego lo venden y lo oyen muchas personas a la vez, ¿no? O pues si hacen un concierto. Eh, están en el concierto dos horas, tres horas, el tiempo que sea, pero... Eh, lo están escuchando un montón de personas a la vez que han pagado un montón de entradas a la vez por ver por escucharles, ¿no? o hacen un o hacen una gira conjunta con otro grupo con otro, ¿eh? <risa> entonces <risa> ahí están las, las colaboraciones del networking eh, el marketing de afiliación exacto exacto y el, bueno, el marketing de afiliación casi sería más al corte inglés y la Fnac vendiendo los <risa> vendiendo los discos no y luego te voy a decir y los recopilatorios cuando ya el, el disco ya no se vende vamos a sacar un recopilatorio o un disco de dueño y, lo, y, lo, y Sí, lo sí, hecho. yo siempre me acuerdo de, por ejemplo, Pitbull. Yo creo que es un, un experto en, en marketing y tendríamos que también seguirle, porque sí. tú es un disco de Pitbull y todas las canciones tienen que seguir eh, J-Low, Iglesias. Sí, sí, porque... o sea, son todos éxi, eh, éxitos con influ influencers de la música que sí, con, hacen que... Con, con gente famosísima de la música. Hombre, sí. a lo mejor es señal de que este señor no sabe cantar, pero bueno, eso o sea, es. Aparte. Eh... <risa> lo, podríamos, lo podríamos dejar aparte, pero sí, a mí, me, hablando de música, me viene a la cabeza también el disco de, de, de Carlos Santana, que lo petó también en los años 90 y tal, y fue un disco todo de, de duetos con, con otros artistas que le ponían voz, sí. que le ponían la guitarra, y, y ahí fue ah, cuando ajá. de verdad se, se subió en el dólar. Pero bueno, yo te iba a preguntar, ¿tú, ¿tu marca la lanzas ya directamente con el tema de Infoemprendedora, ya pensando en los infoproductos o...? Uh -huh. ¿Te ha pasado como a mí y como a muchos otros que has empezado a, con, una, con, con una idea y ya te has ido dando cuenta que había que pivotar hacia el tema de los infoproductos? No, yo en este caso eh, lancé, eh, lancé infoemprendedora.com eh, justo hace un año, creo. El mes que viene creo que hace un año ya que tengo este proyecto. Os pues vaya año, Pero ¿no? Sí, pero vengo de dos proyectos a mis espaldas anteriores porque yo como emprendedora a tiempo completo... Llevo desde el 2014, creo, y desde 2010 eh, compaginando trabajos freelance con trabajo por contagena. O sea, que ha sido todo una, un. pues como 10 años o no sé cuánto tiempo llevo ya trabajando, pero que ha sido como una evolución, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando cerré mis proyectos anteriores, eh, que tenía una agencia de marketing eh, online para moda y también otro proyecto donde ayudaba con otra sociedad, ¿eh? que ayudábamos también a bloggers de moda a rentabilizar sus blogs, Después de dos años decidimos parar esos dos proyectos y cuando tuve que volver a, pe a pensar y a empezar de cero, antes de montar infoemprendedora.com, ya eh, empecé a, a, a pensar qué es lo que quería hacer, cómo quería hacerlo y antes de sacar esa web ya tenía yo un plan meditado, el nombre, el logo, sí, sí. todo. O sea, no es que lancé el proyecto y luego ha ido evolucionando con el tiempo, que, eh, ojo siempre las cosas evolucionan ¿eh? con el tiempo y... dicho dicho de otra forma las cosas nunca salen como uno las planea no eso es sí y hay que ir haciendo reajustes y además en, en el mundo online y en el emprendimiento online pues todo cambia muy rápido entonces hay que ir también adaptando tu persona tu negocio al, al entorno online y a tu, al público al que te diriges entonces es todo muy cambiante y hay que adaptarse pero de momento mis planes van como lo tenía yo más o menos planificado va bien la cosa y pero bueno eh, lo que te digo luego siempre si ves que lanzas un proyecto un infoproducto producto lo que sea y ves que no cuaja siempre tienes tiempo de hacer reajustes y pivotar en el caso lo de... importante estás peor que yo con el catarro eh Pepe <risa> Me lo estás pegando, ¿eh? <risa> que, que lo importante es eh, y lo que noto yo más, porque yo tengo yo tengo much, muchísimas carencias eh, en lo profesional, porque soy muy bueno en unas cosas, pero a veces eh, soy me ciego y hay cosas que ni, ni, ni miro, ¿no? Y pero eso como todas, sí. Como todos, soy, soy una persona. Eh, entonces, eh, yo de lo que más echo de menos cuando las cosas me van mal o cuando yo me noto que no voy como me gustaría ir, es lo que he hecho de menos es, es tener un plan. Tener un objetivo, uh -huh. tener un proyecto, podríamos decir. Mientras tengas un proyecto, eh, vas tirando y aunque te vaya bien, te vaya mal, tú sabes que vas hacia allá, vas hacia allá, vas avanzando, sí. y vas, pa, pa, pa, pa, vas dando pasos cortos o largos, pero tú vas para allá. Pero cuando no tienes un proyecto, ahí vas, vas perdido y cada vez que lees algo, que a alguien le ha ido bien, con algo dices... A lo mejor debería hacer yo algo así, o de claro. que debería pasarme al rap, ¿eh? como, como, o al reggaetón, como, como Pitbull, pero, pero sí. Ojo, que a mí Pitbull no es que me apasione, ¿eh? que no te quedes ahí con la no, cosa de no, que yo no. soy de Pitbull. Ahora es tarde. para pues salí a correr y eso va bien. No, no, ahora te, voy a, te pondré entrevista con claro. Elsa López, infoemprendedora, fan de Pitbull. Voy a, voy a poner, y te pondré una gorra así y unas cadenas, o algo. no. no pero te iba a decir que también hay como una nueva... Está surgiendo una nueva ola de blogueros y de infoemprendedores, vamos a decir, de gente que ya ha trabajado para otros o para otras marcas y tal, y empiezan un proyecto desde cero súper bien definido, bueno, como lo que te está lo que te está pasando a ti, ¿no? ¿Tú sí. crees que se puede empezar un proyecto a la, bien a la primera sin contar con una mentoría o con una experiencia pasada? O sea, ¿puede sonar la flauta y que alguien diga yo voy a pasarme tal y buh, buh, buh, le salga todo perfecto o, o pues los errores están ahí para cometerlos? A ver, yo creo que si, si es la primera vez que lo haces y lo haces sin ayuda, sin haberte formado, sin haber investigado, pues la hostia la tienes ganada, seguro, vamos. <risa> eso yo creo que, a no ser que tengas que te suene la flauta, como dices tú, pero eh, también dicen que eh, diez de 10 diez proyectos online que se montan, eh, la mayoría no dura más de tres años. ¿Mm? Un 80% no dura más de tres años. Por, Por eso yo, yo le que... puse mi nombre a mi proyecto, porque dije, si le pongo mi nombre no puedo dejarlo. No puedo dejarlo. <risa> claro La gente dirá, ¿qué pasó con peperomena.com No, que es un dejado que lo ha dejado ya, está en <risa> Sí, yo creo que eh, si realmente quieres avanzar en tu proyecto y quieres apostar por él eh, para... el éxito no está asegurado en ningún lado y es como también los cantantes, pues oye, unos triunfan unos venden mil, millones de discos y eh, lanzan un disco a la primera y lo han petado y otros que llevan 10 años cantando y que intentan meterse en el mundillo, pues no van a tener éxito en la vida, pero también es porque han estado en el momento adecuado o porque eh, han estado rodeadas de la gente adecuada se han, lleva, se han dejado guiar por expertos, se han formado, o sea que al final todo esto, eh, cuantas más cosas hagas para intentar tener tu éxito más papeletas tienes de, de que te toque ¿no? Entonces, sí, creo que, no, que... ¿No crees tú también que existe la posibilidad de sobreexponerse o quemarse un poco en el sentido de voy a probarlo todo, voy a hacer yo qué sé, todas las ideas que se me ocurran trainings, webinars, voy a hacer sesiones presenciales, voy a hacer tal, tal, y voy a estar todo el día comunicándolo. ¿No crees que llega un momento que, que la gente puede decir, bueno, es que esta persona no tiene una marca, tiene un mercadillo, tiene, está yeah. lanzando cosas constantemente. Cuando hay ciertos profesionales que todos conocemos, que lanzan una cosa una vez al año, dos veces al año, y no vuelves a oír de ellos salvo por publicaciones mm -hmm. del blog, colaboraciones y tal. Sí, yo por ejemplo, en mi negocio eh, tengo dos infoproductos y dos servicios, no tengo más. Hay gente que lanza millones de infoproductos, millones de bugs pequeñitos, pero lo que dices tú, puedes hacer, tener un, un, un curso core en tu negocio y hacer dos lanzamientos al año y adiós. Y luego igual, pues eh, tú que conoces también de temas de embudos, pues hacer el marketing silencioso y que todo, <risa> todo vaya por dentro. Que también, ¿vale? hay que... que también hay mucha tendencia ahora de, sí. de automatismos, embudos y tal. Sí, pero que de cara mm. al exterior no parezca que estás todo el día bombardeando. Pero... Eh, todo depende de la estrategia que te marques desde el principio y sobre todo tener claro cuál es tu producto de entrada, cuál es tu producto core y no tener 20.000 frentes abiertos y 20.000 infoproductos o servicios que vender, porque si no, lo que dices tú pareces un mercadillo. Y porque como te compre uno una, un infoproducto y luego le ofreces otro que incluye el otro que ya había comprado y tal, puedes quedar bastante, bastante mal. Lo del el marketing silencioso, los automatismos, todo eso está muy bien cuando está todo muy muy bien pensado y muy bien sí. eh, configurado para que no se pisen la, las campañas que yo creo, Claro. no sé tú, el saque pero yo creo que es compatible ¿no? el, el tener un, un, un embudo que genere unos pequeños ingresos pasivos o grandes o como sean y además sí. ir haciendo lanzamientos puntuales para, para avivar un poco el tema. Sí, sí, sí, yo es lo que hago en mi negocio, o sea, yo por ejemplo el tema de embudos lo tengo el mínimo viable ¿eh? y esto yo también eh, a mis eh, alumnos y a mis clientes yo les recomiendo empezar por lo mínimo viable para no empezar a crear grandes cosas de cero cuando empiezan con sus proyectos porque si no se van a abrumar y van a intentar hacer mil cosas y luego no llegan a nada entonces empezar por lo pequeño y por, y por validando las ideas al principio y luego ya tendrás tiempo de ir eh, consolidando tu negocio eh, viendo si tus ideas y tus infoproductos están teniendo buena acogida o no y ya más adelante ir replicando tu embudo o ir haciendo, o ir creando otro tipo de infoproductos más ad hoc a lo que te pidan. Claro. Pero sí que es verdad que eh, eh, yo, por ejemplo, tengo automatizado ciertas cosas dentro de mi negocio para que se vaya vendiendo solo, por así decirlo, uh -huh. y, y que le aparezcan diferentes eh, eh, pues por ejemplo, cuando alguien se suscribe a mi newsletter yo le regalo un infoproducto que es un ebook y se meten dentro de un autorresponder mío, uh -huh. muy pequeñito eh, les aparece una oferta y luego al final del, de ese minicurso les aparece otra oferta si se ha convertido alguien en el cliente, pues llegan a otro autorresponder y les envío a otro infoproducto, pero nada más, o sea, es algo que a, de cara a este año sí que voy a trabajar más el tema de los embudos pero ya ves que yo ya llevo un año y, y, y cada negocio va por fases y yo he consolidado primero una parte para luego dar el siguiente paso pero sí, lo, el tema de automatizar las cosas desde el principio y luego hacer pequeños lanzamientos puntuales, hacer acciones, webinars, eh, colaboraciones con otros bloggers para ir también enchufando gasolina a tu negocio en cuanto a visitas, suscriptores y también clientes. ¿Tú ahora mismo? Has dicho que tienes un pequeño embudo automatizado y además tienes tus servicios eh, en porcentaje que de tus ingresos mensuales o como tú lo vayas viendo, eh, ¿qué, mm. ¿qué te está llegando más, más ¿de dónde te llega más beneficio, de los eh, infoproductos o de los servicios? Yo ahora mismo, el 75 o así de mis ingresos es a través de infoproductos, mm. porque además los servicios los he lanzado más tarde. ¿eh? Y estoy ahora, este año también es el año de automatizar procesos, de pasar de MailChimp a ActiveCampaign. Sí, estamos todos igual. Mudo, Hay un éxodo, un éxodo <risas> de MailChimp a ActiveCampaign. Sí, y luego también mi otro objetivo de este año es eh, eh, darle también más importancia a mis servicios. Ya estoy empezando a captar posibles clientes para mis servicios, pero como va también por selección, porque es un mentoring y luego es un tema de auditoría. Claro, también. claro. Pues, al final, <risa> el... de todos los que me llegan, yo no puedo tengo que seleccionar porque trabajo con muy pocos a la vez. Entonces, este año es el de seleccionar ya, por fin, a, a gente para mi mentoring. Que me vienen a la cabeza nombres que voy, que voy a decir porque, porque ya son, creo que son amigos, somos todos un poco amigos, la misma familia, aunque hay algunos, no, no voy a decir que somos competencia. De hecho, yo hace poco escribí un mail a Javier Manzaneque y entre otras cosas le dije: Digo, no te considero competencia, sino inspiración. Porque Ajá. está guay que otra persona esté haciendo algo muy similar a ti. Para, para poner, no hay nada como eso para ponerse la, las pilas. Cuando estás hablando de, del tema del éxodo a Active Campaign, yo eh, conté con Alejandro Novas, con Alex, y, y no veas el cambio que ha habido. Porque yo tenía un training, como estabas comentando tú, yo tenía un training sí. gratuito de video marketing, bah, bah, bah, que al final llevaba una venta, luego un recordatorio no sé cuántos Bueno, pues, mmm, o sea, caía una, pero pero de uvas a peras. Y, y este Alejandro me lo ha replanteado todo para que, estando el mismo training, reconfigurándolo todo, sí que han empezado uh -huh. a llegar ventas incluso desde el primer día. Y, sí. y la verdad, la verdad es que ahí se ha notado mucho. Y lo que sí. estabas diciendo, eh, perdona, lo que estabas diciendo de lanzar uh, los servicios y de volver un poco, a, no volver hacia atrás, sino ir a un hacia adelante más guay que es, porque claro, volver atrás sería volver a los clientes y a ver qué pasa y que el cliente te sí. maltrata y estas cosas. <risa> y, y, y, y tú hablas de, de, de hacer una selección de clientes muy buena para, con los que sabes que vas a trabajar súper bien. Eso es. Y eso me ha recordado a Jenny Ramos, con la que también he trabajado, que ella lo que hace es que tiene un producto que solamente lo, lo lanza cuando ella lo llena. Esto sí. significa que ella va trabajando con gente y va diciendo, este sería bueno para esto, esto para esto. Y al final cuando tiene un grupo te dice, oye, ¿queréis que montemos esto? Entonces ya lo monta y tiene un curso de puta madre con gente que sabe que va a funcionar, que conoce uh -huh. sus proyectos y, y tal. Entonces es como un nuevo, como te decía, un, un, el futuro de los servicios, ¿no? Seleccionar uh -huh. exhaustivamente a quién, vas, a quién vas a trabajar, con quién sí, vas a trabajar, sí, sí, sí. perdón. Sí, además eh, lo que tiene de bueno tener, compaginar infoproductos con servicios es como te decía al principio, que eh, estás educando primero también al cliente para que vea cómo trabajas, que tienes un nivel de conocimientos que le puedes ayudar realmente con, con lo que tú sabes o con la experiencia que tienes y que luego va a estar deseando, si le has solucionado un problema pequeño o un problema mediano o lo que sea, estará deseando contratarte para que le soluciones un problema más gordo. Entonces. Claro. De ahí ya te estará viendo como un referente, como una autoridad y que eres... Eh no inaccesible, pero que seleccionas muy, cuidados, muy cuidadosamente a tus clientes y que eh, para trabajar contigo pues tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿no? Claro. Y, y lo que decías de Alejandro y de Jenny, también conozco a los dos, que son unos cracks. De hecho, con Alejandro eh, he estado yo en su curso beta. De ah, por cierto, los... esa, la palabra crack la estamos quitando ya, ¿vale? Lo digo para que... <risa> la, la, se está retirando la palabra crack. La hemos usado sí, mucho, se ha demostrado y ya no la vamos a usar mal, ¿vale? <risa> ¿Y te lo digo ¿con, para que ¿Por cuál se sustituye, la... Pepe Dime, ¿Por cuál la sustituimos? Puedes sustituirla por eh, figuras, por ejemplo, son no figuras o son <risa> profesionales, <risa> profesionales. Bueno, yo, eso ya hay la imaginación, ¿eh? Pero ¿eh? <risa> <risa> <risa> hemos usado la palabra. Y te lo digo que a mí me lo dicen mucho, ¿eh? Pepe Romero es un crack y yo. Venga. <risa> Joder, pues ahora para quitarme yo esa palabra me va a costar, ¿eh? Porque las... <risa> es, es complicado, <risa> tenemos un grupo, quedamos los sábados, ¿vale? Y nos pasamos, nos sentamos en sillas así en círculo y vamos hablando de cosas. Bueno, decías que estuviste en el, en el grupo beta de... En el grupo beta de, me, me, no me lías, no sé lo que estaba diciendo ya. <risa> de Alex. Estabas hablando de, del curso que hiciste con Alex en el grupo beta, claro. que hizo el lanzamiento beta. Sí, bueno, todavía estoy en ello porque eh, lo bueno, me metí en el, en, el, en el curso para implementarlo ya este año, ya sí o sí, para migrar de MailChimp a ActiveCampaign y también pues eh, ver un poquito más cómo, cómo mejorar todo el proceso interno que tengo yo en mi negocio. Uh -huh. y bueno pues ahora ya sí que sí este año lo hago <risas> es, es que es justo lo que has dicho yo me estoy formando me he formado con Jenny, me he formado con Alex y al final he acabado contratándolos para que me ayuden directamente porque es que yo me conozco y digo lo que me estáis enseñando lo estoy entendiendo y yo podría hacerlo con tiempo pero no doy abasto, prefiero que alguien me arranque el tema y me lo ponga todo a punto y yo decir, ah vale, ha hecho esto ha hecho esto, otro pa papá y ya está Sí. Eh, que es justo lo que estabas diciendo de, de que cuando te contratan para una cosa, te compran un infoproducto, al final lo que, van a, lo que van a hacer es confiar plenamente en ti y decir, bueno, mira, esto es demasiado para mí, no tengo tiempo, me estoy agobiando, oye, házmelo tú. Y entonces ahí es cuando entra el, cuando entra el servicio. Sí. Eh, yo te iba a preguntar, eh, estabas diciendo que uno de tus servicios es de mentoría, ¿no? Es, uh -huh. es una mentoría. ¿Tú has tenido mentor o mentora? Sí, yo primero, bueno, yo llevo formándome en tema de infoproductos y de todo este tema de negocio online desde 2000, no sé, marketing desde hace un montón, pero ya enfocada en este tema que es como un mundo para mí desde 2014, 2015, por ahí. Y empecé haciendo cursos de formativos de Frank Escipión y hice dos. Y después acabé eh, contratando también su, su, su servicio de mentoring de un año, que justo se me ha acabado, justo he terminado este mes pasado con él. Ah, pues y... pensaba, pensaba que ya este último año ya no estaba ofreciendo mentoría, que ya era lo del de tributo. Claro, Sí, ¿Cómo? no, no. En 2017 ya no ha cerrado el tema de servicios, pero todo este último año hemos estado trabajando pues, 12 personas con él directamente, creo que hemos ido. Uh -huh. sí, sí. Y la verdad que tener una persona que te vaya marcando unos objetivos cada mes, un plan de acción concreto, que te diga si vas bien, si vas mal, que te responda a tus dudas eh, al momento, pues para mí ha sido la verdad que, vamos, ha sido un apoyo y sin él, pues a lo mejor hubiese ido eh, la mitad de... De, no, a lo mejor de, no, de, de, seguro de segurísimo, segurísimo. Te lo, te lo digo yo. yo he tenido un mentor que no me cobraba el pobre que es Omar, Omar de la Fuente <risa> que es amigo, claro y, y qué pasa, que, que lanzamos <coughs> lanzamos proyectos más o menos a la vez y tal cuando él, él iba por delante y además con otro tema pero él, como es un, es un tío majísimo, es un crack ¿eh? como es <risa> como, <risa> figura o figura, como es, un, figura no, como es un tío muy majo pues claro él me contestaba las dudas y tal, pero llega un momento que a ti te pasaba también que ya dices, bueno, es que ya no quiero seguir preguntándole a alguien gratis, no quiero, que me, quiero a alguien al que le pueda preguntar con todo el derecho. Y entonces ahí es donde llega, la util, el, cuando llega el sentido de, de ofrecer una, una mentoría, ¿no? una, este servicio, para que la gente pueda preguntarte a todas horas, consultarte y que sepa un poco por dónde ir. Tú has valorado ahora, por ejemplo, ponerte en manos de otro mentor, porque yo conozco gente que, va, que cambia de mentor cada X tiempo, o sea, va yeah. de mentoría a mentoría para sentirse siempre acompañado o para también tener otros puntos de vista sí. aunque no lo hayas planeado crees que tendría sentido pasar de un mentor a otro pues a ver yo no, normalmente me guío o me he guiado por un mentor y porque sabía que las estrategias y lo que cuenta pues me fío de él y, y sé que, que, que, que sabe un montón y, y vamos a alquilar su cerebro para mí ha sido todo vamos eh, ha sido un empujón muy grande Cambiar ahora de, de mentor, porque ya no va a hacer él este tipo de servicios uno a uno, pues la verdad que no me lo he planteado, porque ahora quería volar yo por yo misma no y sola claro, claro. Para, para ver si realmente, después de un año acompañada, eh, a ver si puedo hacer las cosas por mí misma, porque además tengo un plan de un año también que hemos planteado en papel para poder seguir sola. Pero pues no lo sé, tendría que mirar muy bien No, yo, yo no te lo decía quién. ahora por, su, por supuesto, no, sí, sí. es pronto pero claro, ahora pasa un año has cumplido más o menos los objetivos tal cual y llega un momento de pues, replantear tal ahí es cuando dices uh -huh. mm, echo de menos que alguien me, me eche una mano sí. como tal ¿no? es, me lo imagino sí, yo, pues eh, a mí no me, no me han mentorizado oficialmente, pero, pero me imagino que debe ser algo así Sí, pues la verdad que eso, que, lo que dices, es que mucha gente va de uno a otro porque a lo mejor prefiere ver diferentes puntos de vista para, o diferentes perspectivas, de pero no lo sé. Tendría yo, cuando llegue a ese momento este año, que no lo sé... Te me contarás. Pues, ya te contaré. De, de todas maneras, pues como bueno ya sabes que soy trilliza ya conoces a Bismarck está bien qué qué qué <risa> y, sí, de hecho te iba a preguntar ahora por la, por la agencia que habéis montado de, de marketing las trimarketers cómo se os ocurrió bueno, el nombre <risa> pues que fue un poco así de no sé creo que se le ocurrió a, a Laura así venga tri tri marketing trimarketers trimarketing no sé algo así y o no, sea un poco pero, sin pensar pero, era una broma, es un nombre que os pega muy bien, o sea, no es, <risa> es un nombre como, ¿cómo nos vamos a llamar si no stream marketers? Es como las, las mellizas, las trillezas del marketing, pues no. Sí. Eh, bueno, por ahí algo así también se nos contaban, ¿eh? lo de trillezas del marketing, pero es como, joder, no sé. No. Bueno, bueno lo, lo que decía del tema de mis hermanas, que estamos en la misma oficina. Eh, también hacemos, como las tres somos de marketing, tenemos eh, eh, negocios online con los que seguimos la misma metodología, eh, al final nosotros tres nos hacemos una especie de mastermind entre nosotras, entonces también eso nos ayuda a, a avanzar, que cualquier otra persona que igual está sola y... Aquí todo oro, no puede... ¿Cómo repartisteis las, vosotras tres un poco los roles? Porque es, eh, hubiese sido muy fácil, entre comillas, pisarse. Yo, yo creo que esto es como cuando, con un, volviendo con el tema de la música, como cuando unos amigos sí. se reúnen para hacer un grupo y uno dice, bueno, a ver, ¿quién va a ser la batería, quién va a ser sí. el bajo y quién va a ser la guitarra? ¿No? Sí. ¿Esa conversación existió entre vosotras tres de decir, a ver, vamos a, a centrarnos, tú vas a ser de una cosa, tú de otra y tú de otra? Que va, ha ido surgiendo todo un poco muy natural y vamos, como Laura, bueno, Laura se dedica a enseñar a diseñadores freelance a tener más y mejores clientes con diferentes estrategias de marketing y ventas, ¿no? Y ella fue la primera que hizo esa reconversión de negocio porque ella trabajaba como diseñadora freelance. Pero también, también tenía eh, había estudiado, como, como yo, marketing. Y había trabajado también en temas de marketing. Entonces, cuando tuvo que parar su negocio, después de dos años o tres años, no sé cuánto estaba, de diseño, porque empezó a replantearse muchas cosas, porque estaba harta de, de clientes tóxicos, estaba harta de trabajar mil horas, de cobrar unas miserias... Y, que la gente y, es y bueno, gilipollas. <ríe> al final hubo un punto de inflexión y tuvo que y quiso plantearse las cosas de, un, de, de otra forma, porque ¿para qué emprendemos? No emprendemos para estar esclavos de nuestros negocios y volver a nuestra cueva y estar peor que cuando estábamos por cuenta ajena, ¿no? Mm. Emprendemos para poder ser un poco más libres, tomar las riendas, el control de nuestro negocio y hacer un poco... A mí me eh... hace gracia la frase de encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás nunca. Una mierda. <risa> eh, o como dirían en Cuba, una mierda. En... Encuentra un trabajo que te guste y no pararás de trabajar en toda en tu, tu vida. <risa> <risa> Sí. Bueno, total, que empezó ella con esa reconversión de negocio y fue la, la primera de las tres en hacer ese cambio así grande y en empezar a utilizar estas eh, metodologías de negocio un poco distintas a lo que se suele ver normalmente en los negocios tradicionales o de marketing o de agencias tradicionales. ¿no? Después, eh, mi hermana Maite a la vez tenía una agencia también de marketing de contenidos de social media con otra socia y yo tenía la agencia que te he comentado al principio con otra socia que era eh, enfocada en el sector de moda. Eh, empezé yo también a hacer esa reconversión de negocio con mi socia, después de dos años decidimos parar y Maite pues más o menos le pasó lo mismo, solo que ella pues paró un poco antes que yo y Maite Maite eh, tuvo esa reconversión y después de analizar qué es lo que quería hacer pues se dio cuenta que Facebook Ads, ella se dedica a hacer estas mm, sí, sí. en Facebook, se dio cuenta que era lo que le gustaba Empezó a lo que tiene ahora y al de unos meses me tocó a mí replantearme, que fue cuando también lo dejé o dejamos... Eh, claro, a ti te convicción? tocó decir, a ver, la batería ya está pillada, la guitarra <risas> también, pues nada, yo al bajo. No, y ahí sí que es verdad que cuando me planteé a ver qué quería hacer yo con mi vida y qué es lo que me apetecía eh, ayudar a la gente y el problema que yo había tenido y cómo podía convertirlo yo... Bueno, y creé el tema de infoproductos, también una de las cosas que pensé era, oye, pues, eh, sabiendo que mis hermanas, una se dedica al tema de, de especialización, de ventas, de estrategias, de servicios y tal, y la otra Facebook Ads, pues, ¿por qué no pensar también algo que pueda ser un complemento? Pero no... O sea, era, todo encajaba, pero tampoco era a propósito, ¿sabes? Pero claro. sí, pensando en todo, en todo. Pero yo creo que sería algo que fluiría en el ambiente, ¿no? Que estaría, flotaría en el ambiente, porque ningún, no creo que a ti se te hubiese querido decir, pues voy a meterme yo también en Facebook ads, porque claro, no tenía. Ya, no. Podría haber no, sido, no. podría haber sido tú, tu propia marca, tal, pero claro, sí, estando no, tan unidas pero... las tres, eh, tanto profesional como evidentemente personalmente, pues hubiese sido complicadito. Yo te quería sí, preguntar ya, sí. ahora, eh, Elsa, por tu tu proyecto, eh, tu proyecto actual, en el que estás metida ahora, qué es lo que te quita el sueño por la noche, por qué te levantas por la mañana y qué estás que estás haciendo ahora justo en este momento. Justo en este momento. Bueno, en este momento estás hablando conmigo, vale, no te adelantes. No, eh, mira, eh, como el mes que viene voy a hacer un año con el proyecto, estoy pensando en lanzar un reto gratuito, un mini reto para que puedan eh, pues los profesionales o los emprendedores de marketing y de publicidad que puedan idear y planificar el contenido el índice de contenidos, el guión de contenidos de sus infoproductos, que es una fase de, de la creación del infoproducto que suele atascarse un montón la gente. Entonces sí. lo voy a hacer como una especie de mini reto gratis en mi grupo de Facebook y lo voy a lanzar. Eso lo estoy haciendo ahora para, para lanzarlo ya el mes que viene. Aunque, bueno, lo tengo planificado ya desde no sé cuándo y nunca veía el momento de sacarlo. Y digo, joder, Tú pues un que un año... <risa> es que voy a hacer un año yo creo que es buen momento de... Pero no va a ser un proyecto anual, ¿no? O sea, vas a dispararlo con el tema del año pero no va a ser un proyecto de un año, sino... No, no, no, va a durar una semana un ah, muy bien. Bueno, no lo tengo planificado todavía algo muy cortito para ayudar en ese, es que la gente se me atasca, se me atasca ahí, en la idea y en el guión, y se me empiezan a meter millones de cosas en el guión de contenidos de su infoproducto, y digo, ¿a dónde vas? A ver, pues era sencillo, que la gente. La de gente que me ha dicho, sí, sí, me apunté a tu curso, sí, sí, me descargué tu libro tal cual, y lo tengo ahí, lo tengo ahí para cuando saque un rato. El <risa> infoproducto, desde mi experiencia de usuario también, tiene que ser ultra mega breve, ultra mega Conciso. Es sí, decir, sí, sí. esto, o sea, aprende a hacer la O con un canuto. Mira, es el canuto, <risa> hacer la O. Ya está. Ya lo has hecho, ¿sabes? Y que la gente diga, oh, mira cómo os con un canuto. Porque si no, si a mí me ha pasado también de decir, guía definitiva de video marketing, 200 páginas, no sé, es que no se lo lee la gente. La gente sí, no. Es goloso ver un ebook de 200 páginas, pero luego la gente no se lo lee. Y sí. yo creo que también hay una fase de ego ahí, de superación, ¿no? De decir, no quiero que se lo descarguen mil, quiero que se lo descarguen 800, pero que se lo lean y que, sí. y que de verdad. Mmm, se pongan manos a la obra, ¿no? Es lo que creo que sería sí. lo, lo ideal. Sí, yo una de, también de mis metas de este año es aumentar la tasa de alumnos que me terminan el curso y que sacan su infoproducto. Ah, porque ya sabemos que hoy en día en la gente vamos a millones de cosas, no nos enfocamos, no nos centramos y aunque queremos tener el infoproducto y queremos hacer las cosas, eh, al final, no sé, el día a día nos va llevando y vamos matando fuegos o, o apagando fuegos. Tal cual, tal cual. Y... Yo, yo lo digo muchas veces. Yo podría estar toda la semana contestando mails sin sin sí. sin hacer nada más que contestar mails toda la semana. Y digo de verdad, eh. Hay gente que se porque tú mira voy a aprovechar. Tú cómo te gestionas la, la jornada? Como yo fatal. De hecho, tengo un, un, un email tuyo que te tengo que contestar desde hace dos días, que no se me ah, ha olvidado. Sí, te lo iba a decir, pero digo, va, no le voy a hacer pasar esa vergüenza, ya, lo, ya luego se lo recuerdo. Pero no, sí. yo soy malísima con la organización, es una de mis, de mis cosas pendientes también, pero toda la vida ha sido así, de que me pilla el toro y me pilla. Bueno, sí, no. o casi me pilla, pero yo en el último momento lo hago. Yo tengo, yo tengo un método Fantas, infalible, fantasma. te lo digo y si quieres lo, lo pruebas un día. Tú vale. un papel y un boli, ¿vale? Y haces un listado de absolutamente todo lo que tienes que hacer. Eh, priorizas lo más importante, esto es lo más importante, luego esto, luego esto. Y luego haces lo que te apetezca, lo que te dé la gana. <risa> eso, es Mira, eso es lo que hago yo. Tengo aquí en, en, en el móvil eh, la de Google Keep, que me pongo una lista de las tareas de la semana. Y luego hago lo que me da la gana. Ya está, ya está. Y luego miras, luego miras esa herramienta y dices: Ay, es verdad, también tenía que hacer eso, no me acordaba. Yo ya te digo: en plan de hoy, sí o sí, tengo que contestar este mail, sí o sí tengo que grabar este vídeo. Hoy, imprescindible contestar a esta persona lo que sea. Y luego me pongo a mirar el SEO, a vigilar el SEO de la web. A sí. ver, el SEO, no nos vemos con tonterías, sí. Porque, y yo soy la primera, que nos llevamos por lo urgente en vez de por lo importante, entonces no, no priorizamos. Si nos estuvieran aquí escuchando Isa y Juanmi de más y mejor nos matan, o sea, con el tema de la productividad y eso. Ah, ya. Ya, ya, ya. Bueno, yo que a Isa y a Juanmi los conozco, los tengo ahí fichados para la entrevista también, pero es que los conozco de hace muy poco, todavía no sé sí. cuál es su rollo, ¿sabes? Entonces no todavía no los tengo calados, entonces ya le pediré que me lo expliquen cuando cuando quedemos. Bien, bien, bien. Elsa, bien, bien. lo vamos a dejar aquí, ¿no? Yo creo que ha estado de puta madre. Perfecto. Hemos pasado un buen rato, nos hemos dicho cosas, algunas nos han herido un poco, pero lo importante es que, que ahora estamos más unidos que nunca, ¿no? <risa> eh, por cierto, ¿qué haces ahí que no estás en la oficina? Pues porque justo coincidía con otra entrevista, otra reunión que tenía alguna de mis hermanas. Entonces, para no solaparnos micrófonos y cosas de esas que nos llegan de fondo. El otro día el otro día entrevisté a Luis M. Villanueva y estaba ahí, que parecía aquello un locutorio. Era exagerado, <risa> pero él se puso el microfonito, se le veía bien y, sí. y tiramos millas, ¿eh? No, no, no pasa nada, pero da como vergüenza, ¿no? Estar ahí hablando delante de la gente. A mí no me... Sí, no sé, luego me distraen. Tengo, es que estamos en una mesa así larga y una de la otra y... Y luego me distrae. Claro, supongo que os contagiaréis. En cuanto una quiere distraerse, las otras dos se distraen. O hay alguna que dice, no, no, hay que. Bueno, me pongo los auriculares y ya está. <risa> La música y ya está. El viejo truco, el viejo truco. Sí. <risa> bueno, lo de hecho, que Elsa, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí y por participar también en el, en el post colaborativo. Y nada, ya. A partir de ahora te seguimos los pasos. Eh, bueno, si quieres aprovechar para promocionar algo, pero yo creo que pondré tu logo por todos sitios <risa> y tal. Y básicamente en infoempre era InfoEmprendedora.com. Infoemprendedora. Infoemprendedora. Pues pero nada, chica, dilo eh, con orgullo. InfoEmprendedora.com. <risa> Tengo que apuntarme a tus clases para que me des ahí un empujo tú también con. <risa> Yo, yo te hago así, te hago así, que, que lo digas con ganas. Si no si emprendedora, y ya está. Oye, muchas gracias, Pepe, por haberme invitado a la entrevista. Un placer charlar contigo, que me parece que eres un crack. Bueno. Y, y, y nada, un placer. Que... La próxima, a ver, si en, a ver si es en persona. Eso es, eso es. Seguro que sí. Oye, hay que poner, eh, cuadrar agendas. Hay que cuadrar, y... sí, agendas. Eso, de eso hablamos otro día, de las agendas. <risa> y nada, lo que me comentaba, si quiero promocionar algo, pues bueno, eh, <risa> esto es <en> mi cuña. <risa> Para aquellos que quieran, aquellos emprendedores de marketing y publicidad que quieran empezar ya a crear y vender sus infoproductos, pues nada, que se apunten a mi web infoemprendedora.com. Tienen un ebook y un minicurso gratuito que yo creo que les va a ayudar. <risas> Perfecto. Yo no lo hubiese dicho mejor. Elsa López, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu rato, por tu saber estar y por esa sonrisa. Nos vemos. Un abrazo, Pepe. <risas>